ok buenas tardes buenas días, buenas noches lo que sea donde estáis hoy estamos al 14 de agosto 2020 y eh, plena bola de calor para algunos y algunos abrigados porque hace frío donde están <ríe> y vamos a seguir con la lectura de diseñando el futuro estamos en la última trama de la, del capítulo 7 y yo quería compartir con vosotros, ya que habíamos hablado de mega máquinas, un vídeo que estuve viendo esta semana justamente de mega máquinas. Hay 10 eh, de estas gigantes que todavía no son eh, dirigidos por inteligencia artificial, como dice este Jack, que pueden ser en, la, en el futuro, pero sí que son impresionantes de tamaño, sobre todo uno que hace puentes en la China. Y te, va en, en, te da un poco de información sobre cada uno, qué pesa, lo que es, lo que es capaz de levantar, a qué velocidad puede alcanzar, eh, se mueve, eh, qué presión tiene. Uf, es increíble la uf. Y lo que vale, hay, uno que, hay una máquina que vale 11 millones de dólares. 11 millones de dólares, una máquina. ¡Wow! Imagina. Bueno, ¿quién quiere empezar?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 y levantar puentes, viaductos o diques sin necesidad de participación humana. La participación de los seres humanos consistirá en la selección de los propósitos adecuados. Masivas estructuras de automontaje resultarán ser más eficientes en la construcción de la infraestructura mundial. No se trata de ciudades en serie, como algunos podrían pensar. Creer que una planificación global a gran escala implicará necesariamente uniformidad simplemente no es correcto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 Usar la tecnología de esta manera hace posible que una sociedad global cambie y avance en el mejor tiempo posible, en el menor tiempo posible. Usted debe recordar que todo esto es posible gracias a que el objetivo principal es bienestar a todas las personas y no obtener utilidades monetarias para determinadas empresas o individuos. Imagínate... Tiene algo, en, en unos momentos vemos unas imágenes que diseñó de, de, ¿no? de, de máquinas, pero es realmente um, increíble la, la idea de que estas máquinas pueden hacer todo este trabajo sin la mano del hombre, sin necesitar que el hombre se arriesga la vida o que tiene que hacer un trabajo aburrido. ¿no? Y hay, una, hay un satélite... ¿eh? Creo que es un satélite que ya se ha autorreparado en el espacio. O sea, que ya las máquinas pueden repararse a sí mismo. Interesante. O sea, que... Sí. Y creo que ya comenté del tema de las sillas que se autorreparan, que se los puedes tirar y se separan en piezas y luego vuelven a juntarse las piezas. ¿Fue con vosotros que lo comenté? Hace unas semanas, creo, ¿no? Y lo que es súper importante es lo de ahorrar energía, porque aunque sea uh, finalmente estaremos totalmente con energías alternativas, lo más probable es para la construcción de las primeras ciudades, menos necesitaremos uh, uh, energ energías actuales, ¿no? Petróleo, uh, etc. Sí, y, y... Eh, parece, sí, sí, sí. No, no, no, ni tú. No, eh, digamos que uno encuentra varias veces como el argumento de, de que, la, que digamos las máquinas siempre van a necesitar de personas porque ¿quién repara las máquinas? ¿no? Pero, sí. digamos, ejemplos como el que dices de, de la, del satélite y otros así son muy importantes porque porque a veces la gente, digamos, pues simplemente no sabe, entonces, pues, la, la, digamos, el contraargumento que dicen es, digamos, sin tanto conocimiento, entonces, o sin ese conocimiento, entonces, pues me parece muy bueno, y también en ese contraargumento también está, está como esa, como fue madre, o sea, si no hay trabajo, si no me van a necesitar, entonces, más o menos, ¿qué voy a hacer de mí? Porque, pues... No voy a ser útil para la sociedad, entonces es pues, un tema que en la parte moral y eso, y, y, y esto pues es complicado, pero, pero sí. Podemos hacer tanto más en una economía basada en recursos de lo que podemos hoy, porque tenemos la libertad de hacer tanto más, y sin tener que preocuparnos que si lo podemos pagar o no, si podemos mm. costearlo. Es que hay, ah. hay mucha ah. gente que está... ¿Pili, vas a decir algo? No, no. ¡Ah, Pili! Eh, Pili, sí. No, no, no, Vuelva, no habla. Que, que sí, digamos, mucha gente está tan metida ya en este sistema que no, no puede imaginarse un mundo en donde no haya trabajo, ¿no? Aunque puede ser para un niño, por ejemplo, yo creo que puede llegar a ser muy fácil como que se le diga como puedes estar jugando, eh, toda tu vida y, y, ¿sí? Sí. y no tener que hacer cosas, eh, sino que te guste por pasión hacerlas, pues hay mucha gente que, que solo tiene su identidad con lo del trabajo, entonces ese es un reto de cómo, cómo mostrar ese lado positivo de, de que no haya trabajo. Mm. ¡Fabrico! ¡Bienvenido! Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno. Bien, ¿dios? Hola. ¿qué dicen? Hola. Tengo una noticia para darles. Uh, estás embarazado. Hoy se imprimió... <risa> no, la boca se te ha colgado. Se imprimió en la versión en, en portugués brasilero, de lo mejor que el dinero no puede comprar. Uh, qué bien. Qué Ahí me mandó una foto, Débora... Son muy pocos ejemplares, pero bueno. ¿Cuántos, ¿Cuántos publicaron? No, tengo dos pilas de, habrán sido, no sé si 30. Oh. Hic, hicieron una tirada cortita. Pues nosotros estamos con la versión en español, estamos los martes, nos reunimos con una chiquita de Uruguay eh, que tiene un don con la gramática, es muy... Muy buena con la gramática y todo esto. Y nos vamos uh -huh. para, para ver si avanzamos con la de español. Porque la verdad que... ¿Quiere que te eche una mano? Hombre, ella... Y por, para nosotros dos va bien. Tuvimos un tercer chico que nos estaba ayudando, pero se, se tardaba más. ¿Sabes qué te digo? Pero si un día ella no puede o yo no puedo, te aviso para que te puedes unir. Y, y nos eches una mano como quieras ya sabes que el que ama el libro eh, soy yo así que que okay, hay eh? algunas páginas que necesitan todavía y eh, hacer la primera ronda de proofreading si quieres no sé cómo quieras que nos organicemos espero tu llamada o, o quieres que me unas contigo en algún eh, momento eh, hablamos después nos ponemos en Dale. contacto pues vale vale okay Seguimos con el libro, estamos en la página 55 ahora, en la parte que empieza Robots construyendo robots. Jay, ¿te apetece? Claro que sí. sí. Okay. Robots construyendo robots, robots industriales multiuso. Esos robots industriales multiuso manejan grandes cantidades de información que les permite recibir instrucciones mediante enlaces locales o vía satélite. Están diseñados para adoptar las medidas más apropiadas en ausencia de instrucciones de humanos. Mediante la combinación de una serie de microsistemas electromecánicos, sensores, transmisores con sofisticados circuitos de, forma de toma de decisiones y programas de inteligencia artificial serán capaces de llevar a cabo una amplia variedad de tareas de producción industrial y de mejorar continuamente sus niveles de servicio, además de reemplazar sus propias piezas. De ser necesario, estos mega robots pueden comunicarse entre sí y coordinar tareas de logística y recepción de materias primas de cada proyecto. Hasta ahí. ¿Sí? Estupendo. No, yo diría que comentamos esto um... Porque después de la, los vídeos que vimos la semana pasada de, de Sofía, no sé si lo, los pudisteis ver, que Mateo y yo compartimos dos vídeos de, de robot esta Sofía que habla y conversa, realmente conversa. Cuando ves cómo aparentemente piensa el robot, ya te das cuenta de que sí que van a poder hacer estas cosas. Y si están programados para un uso inteligente un fin inteligente o sostenible etcétera etcétera no tenemos por qué tenerles miedo no los pudisteis ver los, los vídeos de, de Sofía sí la conozco Entonces, muy a... me me irritó tengo que ser muy honesto y dice que me irritó un poquito la que tuvo con um, Neil de Tyson porque se ríen demasiado y me pareció que no le estaban tomando el pelo, pero estaban un poco riendo de ella, me dio la, de esta impresión. Y, pero sí, ella muy bien con las respuestas. La uso mucho para reírse. La verdad es que da un poco de mal rollo la cara que tiene, la cara que pone. Pero bueno, eso irá mejorando. Es que no todo lo que dice es tan gracioso. Yo, yo, creo que, yo creo que son, son, son prototipos. Es apenas están comenzando en el campo de producir robots ¿sí? entonces yo creo que en el futuro eso por ejemplo con la con el advenimiento de la computación cuántica uh, va a va, va avanzar exponencialmente la, esto de la, de la artificial en robots van a ser demasiado inteligentes y bastante parecidos a como a menos un niño pensaría o, o, Resolvería, resolvería problemas, razonaría cuestiones de la vida. Yo creo que va a ser, No sé en qué, qué tan pronto sea, pero es, es, es, lo, es, es el camino en el que estamos. La, esta robot Sofía, pero ella habla mejor que un niño pequeño, ¿eh? habla a nivel adulto. Es... Sí, sí, yo siempre digo la, la capacidad de de, de razonar, porque eso, es, eso son solamente uh, son solamente un, un discurso que, que alguien dijo, tal vez palabras, oraciones completas, no, no son, creo, la construcción de, de pensamientos o ideas. A eso mm. me refiero Ok, seguimos. ¿Quién quiere leer ahora? Fabrico. Hay dos o uh, pequeñitos ahora, cortitos. Le ¿Quieres leer varios? Nanotecnología, mega excavadoras, máquinas de ensamblado. No oh. Se te ve muy lejos. No sé dónde me he quedado. Estamos en la página 54. y 55, perdona. Uh, nanotecnología. La nanotecnología ofrece un enorme potencial, combina óptica y láser, permitiendo ensamblar la materia, átomo por átomo, para formar cualquier estructura molecular. La nanotecnología dará lugar a una revolución submicroscópica en todas las áreas del quehacer humano. ¿Sigo? Sí, sí, le dos ¿Eh? o tres porque son muy cortitas estas. Eh, es, bueno, ver, después las abarcamos a todas eh, mega excavadoras estas imágenes muestran una máquina, máquina excavadora láser la máquina de este tipo digividida digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi. por satélite es capaz de compactar la, la tierra en material en suspensión similar al magma para ayudar en las tareas de nivelado de tierras durante la construcción de canales, caminos y vías fluviales. Máquinas de ensamblado de túneles. Segmentos prefabricados de túneles flotarán río abajo gracias a elementos de flotación incorporados. Esta máquina de ensamblado de túneles levanta las, los segmentos prefabricados y los coloca en las posiciones correctas. Una vez completado... El túnel será utilizado como una vía de trenes de alimentación magnética de alta velocidad. La construcción de torres, ¿sigo? Sí, uno más. Estas torres están diseñadas específicamente para regiones donde los terremotos son frecuentes. Estas estructuras suspendidas por cables soportan fácilmente una amplia gama de movimientos, tensiones y esfuerzos. Torres circulares dispuestas radialmente se edificarán a sí mismas con eficacia y rapidez en, en torno a un núcleo central que albergará los ascensores y todos los de ser, demás servicios compartidos. Las ventanas translúcidas servirán para, como generadora fotovolcaica y la intensidad de la luz que penetra a través de la ventana será Atenuada electrónicamente, Esa es una muy buena eh, concepto, toda la, toda la limpieza y mantenimiento de las ventanas serán completamente automáticas. Atenuadas electrónicamente, me gustó, yo no sabía cómo decir cuando vos cambiás el, el, el grado de, de grisáceo de los, de los vidrios, ¿no? A lo podés ver en limosinas a eso. Será bonito poder hacerlo. Será muy práctico. Y, y que, eh, en la nanotecnología ya habla de crear alimentos. ¿Qué de alimentos? En la, cuando habla de nanote nanotecnología. Mm. O yo estoy equivocado en ese sentido. No, él Porque, hablaba de que podemos, eh, eh, finalmente podremos eh, fabricar comida gracias a la nanotecnología. Claro, sí, porque podés, en realidad podés, átomo por átomo puedes crear lo que vos quieras, ya sea de comida hasta computadora. Eh, exacto. Eso sería un cambio radical para, para la industria alimenticia porque creo que se eliminaría la necesidad de tener mataderos y todo eso. El sabor de la carne igual, átomo sí. por átomo, como dice. También la, la nanotecnología en la, la cirugía para ser más precisos y salvar más vidas. Sí. pero será un, un cambio radical en el sentido de que vos podés crear las cosas desde cero o sea podés tener un nivel de precisión atómica ¿entendés? podés crear lo que vos quieras desde computadora que van a funcionar a mucha mayor velocidad y con mucha mayor eficiencia hasta comida con muchas mejor proteínas con mucha... ¿entendés? sí el viejo decía que había no sé quiénes decían que esta tecnología estaba a 30 años o a 15 años de, de realizarse. ¿De realizarse el qué? La nanotecnología, de llegar a ese nivel. ¿Ah, sí? Sí. Fua, imagínate. Creo que en, en la entrevista en, en, ahí en Gran Bretaña con, con, este, con este activista, creo que él habla de eso. ¿Qué activista? ¿El, el, el Xavier? No, este pibe es que eh, andaba con los micrófonos por Londres. Ah, eh, sí. Una um, eh. en entrevista que le hizo una, una sola toma le hizo ahí enfrente del, del Parlamento de Londres. Sí, sí. Ay, cómo se llamaba. Yo le conocí en persona. Mm. Fisher, bueno, sí era. Charles. Charlie. Charlie Vilches o algo así se llama. Ah, sí, puede ser, sí, puede ser. Él fue al, a, la, a la edición de Zeitgeist Day que yo atendí en el 2010, 2010 creo que era, y miro para atrás y estaba detrás mío. Ya. Yeah. Sí, sin el megáfono. <risa> sí, para sí, para lo que no lo conocen. Este tío andaba por las calles con un megáfono exponiendo todos los problemas de corrupción del gobierno y del sistema monetario. Y... Fue bastante conocido en su momento, pero desde hace ya muchos años. Bueno, y esa entrevista que que hace que es fenomenal porque es una de esas hasta que el viejo empieza a hablar y, y, y, y limpia todo muy lindo y aparte se escucha bien. Eh, y es muy famosa, This have, have to Go, creo que está titulada por algún lado. Él habla de eso, de la nanotecnología que está a, a, a, a nuestra edad de, de verla, digamos. Acabadoras. No, no lo tenemos traducido este vídeo, sería interesante, pero hay tanto para, para traducir todavía. Bueno, seguimos con el libro. A ver, leo yo ahora. Mega estructuras, mega ¿Eh? acabadoras que tenemos que ver. No hablamos de eso. ¿Qué es? esto, que las megas excavadoras son eh, eh, pueden utilizarse para el proyecto de inundar desiertos que estén abajo del nivel del mar. Sí. Esto, como, de, como respuesta al cambio climático. Él tiene una sí. máquina eh, diseñada para esto, para hacer los canales. Y, y el modelo, pues, que está ahí en el en Venus, ¿tú lo viste cuando estuviste? Sí, pero hay un proyecto que eh, está en el último libro que nos presentamos: que se pueden inundar eh, eh, desiertos que estén abajo del nivel del mar para luchar contra el cambio climático. Ah, hay un proyecto ya, ah, no lo sabía. Y sí, está en el libro. Está en el libro. Está presentado como una bien? respuesta. No te estoy entendiendo cuál es? Para volver a darle vida a los desiertos. Si vos haces el agua hacia lo el, hacia el desierto eso por condensación generas vegetación y aparte sacas grandes cantidades de agua de las que se están derretiendo ahora por el cambio climático. Vale, yo sabía que Jack te, te proponía esto, ¿no? pero yo te había entendido de que había otra, otra organización que tenía un proyecto para hacerlo, entonces me confundí. No, no, está en el libro, está como respuesta al cambio climático. Vale, ok. Después los segmentos de túneles, hay, muy, hay algo muy lindo que, no sé si, acá no ha dicho, pero Jack no solamente transportaba los trenes, sino que utilizaba las partes de abajo de los túneles para eh, transportar fluidos. Eso no sé si lo han visto. Si ven con atención el, los diseños de Jack de los túneles, van a ver que hay un túnel principal y muchos túneles chiquitos abajo. Eso okay. ¿No? como una forma de eficiente de, de no solo eh, utilizar el túnel para un, una finalidad, sino para varias. Bueno, a él le gustaba darle lo más, la máxima funcionalidad posible a las cosas. Sí, pero aparte, ah, digamos, es increíble que el viejo, claro, al, al crear un sistema global eh, eh, eh, diseñado, vos podés realmente eh, manejar de, ese nivel de, de intercambio o de transporte utilizando la misma estructura. Uh -huh. Bueno, escuchar. seguimos leyendo. ¿O ¿Alguien quiere comentar algo más? Y después están las construcciones de torres, que es muy interesante para los lugares de, donde hay movimientos tectónicos. Ah. Son fáciles de construir. Pues esta parte que estamos leyendo ahora es, eh, trata de todas estas diferentes cosas. Claro, pues, yo sí, estoy profundizando un poquito más de lo que, lo que le dimos. Ah, ok. Digamos... Federico Pistono habla sobre, sobre las impresoras 3D y él dice que la, es, esa charla es como del 2015 tal vez y habla de, de que en ese momento estaban al nivel microscópico pero que en unos pocos años es, esas impresoras 3D iban a estar a nivel nano eh, y entonces él decía bueno y entonces eso transforma por completo la, la, la industria, la forma de hacer las cosas, porque digamos, primero no se haría en masa y segundo, o sea, solo si la persona tiene una impresora, pues podría hacer muchos de, de los productos que normalmente estarían vendidos por una fábrica. Y, y entonces alguien le decía, pero bueno, ¿y cómo? Eh, ¿Pero de dónde van a sacar los materiales para hacer esas, esas cosas? Y él decía que los basureros pueden convertirse en, el, en la nueva mina de oro. Eh, porque, digamos, en los basureros hay muchísimos materiales, hay oro, hay, bueno, muchísimas cosas. Y, y si se llega a un nivel de, de, de control eh, de esa escala, entonces se puede, se puede utilizar la basura para generar los nuevos productos. Entonces, eso también me pareció parece interesante ahora ahora que me mencionas de eso de la impresora 3d también recuerdo haber visto un documental o un video corto me parece de alguien que se inventó una impresora 3d que trabajaba en el desierto entonces calentaba la, la arena con una lupa con, con el sol y, y la fundía entonces se, se convertía en el material que se iba a utilizar para construir y se podía construir cualquier cosa wow. Okay, okay. Eso dice también, que vamos a leer, que, que hay una máquina que, que hace como que el asfalto va convirtiendo el terreno, terraformando, y lo convierte en asfalto para hacer canales, para hacer túneles, lo que me hace recordar de otro documental bien interesante que estaba viendo de cómo se construyó el, uh, el canal, bajo el canal de la Mancha, el túnel que está entre Francia y Inglaterra, es bajo el agua, entonces fue una una construcción increíble para mí, yo no, no sé cómo lo lograron, pero es una ingeniería, una arquitectura fuera de este mundo casi, pero se demoraron mucho tiempo yo hubo mucho riesgo, vi que había el peligro de que mueran ahogados porque hubieron fugas de agua, entonces cabe mencionar que esas máquinas no necesitarían gente por ahí caminando con el peligro de, de morir aplastados, ahogados, qué sé yo. Mm. Sería muy diferente con los diseños de Jack Ayer vi una Que en Bélgica Que han construido una casa Con una impresora 3D Estos grandes <coughs> Que es como Como una, un tubo de pasta De dientes enormes exp, eh, ext, eh, La extrusión de la, del, del cemento ¿no? Eso la han hecho uno en, en Bélgica ya se están despertando a, a utilizar estas cosas. Claro, claro. Bueno, grúas multifuncionales. Esta grúa multifuncional está diseñada para levantar todo tipo de estructuras y colocarlas sobre fundaciones y pilotes, o bien transferirlas a sistemas de elevación vertical que las ponen sobre las torres. Al término de su misión, estas grúas que se ensamblan a sí mismas son desmontadas en, una, en, un, en forma compacta para facilitar su, su traslado al siguiente proyecto. El edificio que está ahí detrás, que es la que utiliza para este ejemplo, al meter los apartamentos, creo que es mi favorito. <risa> viviendas de producción masiva. Esta imagen muestra la forma en que las viviendas y apartamentos de concreto ligero reforzado con fibra de carbono serán producidas de forma continua para luego ser separadas en unidades individuales. Las paredes exteriores de estas eficientes estructuras se verán como generadores fotovoltaicos. Gurus de elevación. Esta máquina automatizada instala las viviendas prefabricadas en los lugares de emplazamiento seleccionadas. Ahí es el mismo en misma forma de apartamento que lo que hablaba antes, en el viviendas de producción masiva. Megamáquinas. La construcción de estos complejos de investigación industrial será llevada a cabo por equipos robóticos que reciben instrucciones vía satélite. Estos equipos de construcción constarán de grúas automatizadas que se desplazarán a lo largo de los edificios instalando pisos, ventanas, muros, techos y otros componentes desde sus cimientos, sin ninguna intervención humana. Estos dispositivos contienen sensores de monitoreo automático que reducen al mínimo los accidentes industriales o las colisiones con otros dispositivos o seres vivos. Okay. ¿Alguien quiere comentar algo de, de esto? No. Solamente repetir esto: que, que máquinas así uh, se operan solas, minimizan el riesgo de, de afectar a los seres humanos. Y como dice el último, otros seres vivos también, los animales, no tienen por qué Exacto. sufrir. Hoy, hoy justamente, cuando estaba mirando las mega máquinas, vídeos estos, uh, uno de ellos pone, puede colocar las aspas de los molinos de de energía eólica que son bestiales de grande y que los ecologistas y los protectores de animales denuncian porque dice que matan a los pájaros y tal. Entonces, he visto que están pintando los negros para que se vean más. Y de noche no sé, para que poner luces por la noche. No sé. ¿sí? De todas formas, pienso que donde se ponen este tipo de, de molino hay que asegurar primero que no es un camino que los pájaros toman cuando están migrando. Se puede estudiar esto. Y también hay otras, eh, están eh, diseñando otros, eh, otros tipos de, de máquinas, no solamente molinos, pero para producir energía eólica. Así que se puede salvar la fauna, no, no hace falta matar a la, la fauna. Pili, quieres leer un poquito. Sí, voy. Venga. Eh, plantas de desalineación, ¿no? Sí. Plantas sí. de desalinización. Esta mega máquina está, está transportando un recipiente transparente, utilizado para condensar la evaporación. Se les encontrará en canales de agua salada y servirán como plantas de desalineación para por evaporación para suministrar agua limpia a ciudades, canales de regadío y otros. Esto se logrará mediante el aprovechamiento del poder del sol y ayudará a eliminar la escasez de agua en todo el planeta. Sistemas de transporte internacional Estas embarcaciones son plantas flotantes automatizadas, capaces de procesar las materias primas y producir productos determinados mientras van rumbo a sus destinos. Algunos sirven como plantas industriales de procesamiento de pescado y fábricas de conservas mientras que otros estarán equipados con múltiples compartimentos individuales, capaces de transportar una amplia variedad de productos. ¿Sigo...? Bueno, sí, para porque ahora viene el capítulo 8. No. Así que... Este, la planta de desalinización, saliniz, de eh, tienen ahí un modelo en Venus, y Roxanne lo explica durante el tour cómo funcionaría esto. Muy buena, muy buena idea, como todos que hay ahí, ¿no? Que es como un destilador solar gigante. Mm. No me parece que con la urbanización se pueda eh, eh, suplir las necesidades de una ciudad. No, yo no, o sea, no, ese es el único... ¿no me parece? Tenés el audio un poco extraño hoy, Fabrico, y no te he entendido bien que con evaporización no se puede suplir las necesidades de agua. No entiendo ese diseño, la verdad. Porque se evapora el agua y al condensarse, la sal que tiene se pierde. Sí, pero eh, no logras grandes cantidades así. Depende del tamaño del aparato. Y del agua que tenga disponible. Exacto. Hay, hay, hay una... Hay una cosa también que he visto por ahí que en África que parece que está construido de bambú, no es bambú, pero cuando lo miras parece que es bambú todo entelazado y chupa la humedad del, del, del, del ambiente y, y produce agua, o sea que lo, la condensación y produce agua. ¿Viste alguna vez un aire acondicionado que pierde agua? Sí. ¿Es esto? Sí, no, me, no me parece que tenga la la cantidad es suficiente como para suplir tanto que con evaporización se pueda sacar esa cantidad de agua para la ciudad para sembrar, para sembrar para Hotshot no okay, si a... lo utiliza como un suplemento más para proveer a, a, eh, un poco más digamos o, o, o, o ser un backup la verdad es que no lo sé tampoco sí es, es es un suplemento como dices puede ser un suplemento depende del tamaño de la ciudad y las necesidades de la ciudad. Si es una ciudad de producción, solamente de fábricas, poco agua necesitará. Si es residencial, me, me imagino que se buscarán otros eh, métodos para no tener que desalinizar, pero depende del país también y la clima y pero, la localización. Me que que falta más información a esa, a esa imagen. Sí, no puede ser. Bueno. Y también el hecho que, que puede que... Algunos diseños, Jack mismo lo decía, que algunos diseños son conceptuales y, y puede que después no, digamos, realmente no se apliquen esos eh, y se apliquen en otras tecnologías. De pronto, pues yo no sé ingeniería en ese, en ese aspecto eh, y puede, puede ser, digamos, que la evaporación sea un proceso como muy ineficiente en cuanto a, a producción de, de agua limpia a través de, de separación y esto. Eh, y de pronto entonces la máquina no tenga un sistema, un sistema basado en eso, sino en, en otras formas, digamos, ahí Dim, Dim Kimen, yo no sé si alguno lo ha visto, el, el man supuestamente hizo una máquina para, para, para separar el agua y decía que puede producir agua de, digamos, del basurero, básicamente como el desagüe y todas esas cosas, puede producir agua que cumple la, él decía que cumple la, digamos, el, el criterio de médico para hacer agua inyectada. Y, y bueno, él, él sonó bastante como en el 2015 o algo así. La verdad no he vuelto a saber de él, eh, pero, pero, digamos que pues, si esa, por ejemplo, ese diseño no, no resulta tan realista, pues, digamos, habrán otros que, que cumplan una misma función, ¿no? También puede ser. Justo, Mira. yo había escuchado... Perdona. pues sí. había escuchado algo, algo relacionado esta semana y un dice que hace cuatro días hubo, hubo un avance en esto de, de purificar agua con la, la luz del, del sol y dice que se usa uh, un, un, metales, la luz solar, y que el experimento se hizo, y que actualmente 2.2 billones bi bi uh, de personas no tienen acceso a agua potable y que esto en el futuro puede, puede cambiar eso. Entonces, como, como dijeron, antes, cuando Jack uh, eh, tuvo la visión de todo esto, eran, eran solamente uh, ide ideales de máquinas, pero esto, esto yo lo vi esta semana, hace cuatro días. Entonces, se está, se está produciendo la ciencia, se están dando los avances. Eh, y yo creo que en el futuro, como dijiste, también de, dependerá del tamaño de la máquina, de la cantidad de agua que, que, se, que se use, de cómo se haga para acelerar el proceso este de, de la evaporación y la condensación y todo eso. Y yeah. eso es Yo he encontrado un, art un artículo, que paso perdona el enlace, es muy largo, que pone que la capacidad de producción de agua desalada está estimada en 95 millones de metros cúbicos por día, lo que equivale a casi la mitad del flujo promedio en las cataratas de Niagara Bueno, podéis leer el artículo ahí que es interesante. Hay dos procesos de, de desalinización. Uno es por, por presión, mediante filtros y otros por solar o por vaporización. No sé, tanto no sé sobre, sobre eso. Sí, pues habría que ver más en detalle porque pues ni idea, sí. Pero si yo es... no sé si, si, si viendo en detalle, por ejemplo, el plano, digamos, de esa fábrica entendería o si tendría que estudiar más para, para entenderlo. Pero sí, sí es una buena pregunta buena pregunta. Que usó Fabricio, cómo, sí. ¿cómo se hace? ¿Cómo sería? Hombre, sí. como comentamos el otro día, el tema de los materiales que Jack dice para las casas, la, el libro fue escrito hace 13 años, ¿no? Entonces, es lógico que algunas cosas se quedan uh, obsoletas, la, la idea ha sido mejorada, los productos han sido, nuevas cosas han sido inventadas etcétera, etcétera, entonces um, pero se, se utiliza mucho la desalinización bueno, mira, hemos llegado al final del capítulo 7 dejamos el 8 para la semana que viene y tenemos una conversación abierta ahora, queréis algo en particular que tenéis ganas de comentar algo que habéis visto interesante esta semana, yo qué sé pues yo, yo creo que sería lo último también como mencionaste al el principio, su, el satélite ese que se autorreparaba. Uh -huh. También tiene algo que ver con el espacio, pero esta, esta idea de, de colonizar Marte, precisamente, y que, que la intención es enviar primero robots, robots que se, que se configuran y se reconfiguran de acuerdo a, al, a, al área que están terraformando para crear las primeras ciudades. Y, y pues, esta primera ciudad en Marte la quieren la quieran hacer con robots y sin, sin intervención de los humanos para que los humanos lleguen después y puedan habitarlos. Pues yo me preguntaba por qué no, no se hace esto ya, porque esa es, es la idea del Venus Project, que a, a, a base de máquinas se construyen las ciudades y, y con robots. Están todavía pensando en, con la mentalidad de hoy. ¿Están, además, el, más que está con su viaje a Marte y a, a muerte. Sí, sí, él quiere, es, es más un capricho, me parece, porque él bien pudiera uh, aplicar y utilizar la gran fortuna que tiene en, en construir nuevas ciudades. Sí. Resolver los problemas del mundo antes de ir a otro, otro planeta para transferir los problemas ahí. Sí. Digamos, eh, yo iba a hablar sobre pues voy a hablar de, de con respecto a tu pregunta oh, eh, su, sobre, sobre qué ha pasado esta semana y eso. Y con lo que dice Jay, o sea, casa bien porque iba a hablar de, de Daniel Schmachtenberger que muchísimas gracias primero que todo por, por compartirlo. Eh, y me ha parecido el man, o sea, él, él conoció... Eh, tú me dijiste, Su, que él había estado varias veces en el, en el Proyecto Venus, ¿no? Bueno, y... no sé cuántas veces, alguna vez ha estado, ah, creo. Ok, ok. Mm -hmm. y, y él lo ha citado por lo menos dos veces en lo que lo he visto. Y me parece que es como la siguiente generación de, de, de personas que tienen como ya esa perspectiva. Porque el man sabe muchísimo en términos técnicos, está muy interesado en... Él, cuando le preguntan, él, él dice siempre que, o sea, la pregunta es como, ¿en qué usted está más interesado en este momento? Eh, y él dice, ¿cómo hacemos arquitecturas de sistemas que, digamos, incentiven comportamiento cooperativo y todas estas cosas? Y bueno, él o sea, estoy simplificando muchísimo. Y, y con respecto a lo que tú decías, Jade, de de ciudades en Marte, y esto, en, en una entrevista con Eric Weinstein, eh, um, Eric le dice como, bueno, yo estoy viendo varios, yo veo como un árbol de decisiones, entonces, por un lado está la gente que, que dice que las cosas van a estar así, más o menos iguales, que vamos a tener incrementos eh, progresivos, pero que va a seguir el mismo sistema capitalista por mil años, no. hay otra rama, que dice que, que vamos a poder colonizar otro planeta y movernos allá, hay otra rama que dice XY, ¿sí? hay varias. Entonces, Daniel le responde que, que con respecto a la primera, de que las cosas van a estar así por los siguientes mil años, que él no ve ninguna probabilidad de que eso ocurra, porque este sistema, y lo explica en detalle, porque este sistema básicamente se va a autodestruir en sí mismo, ¿sí? por sus mismas dinámicas, se va a autodestruir en un tiempo muchísimo, muchísimo menor. Y con respecto a lo segundo, de, de, digamos, de, de que la civilización humana migre a otro lado, él, Daniel decía eh, que a él le parecía que es posible que con tecnología que se haga de aquí a unos poquitos años, se pueda lograr que alguna gente vaya allá, pero que él no cree viable esa alternativa, porque él no cree que se pueda generar una tecnología tan avanzada en estos momentos o en poco tiempo que permita que la gente que vaya y viva en Marte esté completamente, digamos, desconectada del planeta Tierra. Y él dice que en el tiempo que él ve de lo que tenemos pues para, para que las cosas mejoren o si no esto se destruye, él dice que no ve que haya la posibilidad de generar, digamos, que la gente viva en Marte sin depender de, de la Tierra, ¿no? Entonces me pareció me pareció interesante esa perspectiva, eh, porque puede, pues por lo menos él no lo ve viable en este momento, ¿no? Entonces queda como, ok, esa duda de, de qué tan posible sea. Y cerrando, pues, digamos, esta semana yo me he metido a, a investigar también a este man, más o menos algo, y, y uy, me parece muy, muy interesante. Muy cercano a los valores del proyecto Venus. Sí. Eh, y bueno, y, y también uno aprende harto de, de esta persona y el grupo de personas, no es solo él, sino varias otras. Sí. ¿Cómo se llama? Puedes escribir el nombre aquí, en el mensaje. Okay. Hoy. Es un nombre impronunciable. <risa> Por eso, eso digo. <risa> <risa> Daniel Schmans-Stenberger. <risa> ¿Y esta entrevista con quién fue? Ah, les voy a dar entonces el link para... Sí. Porque, porque sí, esa entrevista, sí. digamos, habla muchísimo más de como de su, su pensamiento en más detalle. Lo bueno que al parecer existen ya varias personas que están en la, en la onda esta de sí. diseño, de de hacerse aunque sea las preguntas. Lo que sería la... interesante es que se uniesen. Que no se fuesen por sí solos, que se viesen. Porque juntos hacemos sí. más. Por Totalmente. cierto, ahora que pasas el enlace al vídeo. Vi, vi el vídeo que hablamos la semana pasada, Interstellar. Sí. ajá Y... Sí, me gustó, me gustó. Pero luego, como ya estaba con la idea de espacio y todo esto, vi que también hay un nuevo eh, Star Trek. Bueno, sí. Que debe ser viejo, pero yo no lo he visto todavía. Y me enganché con el nuevo Star Trek, que es con los mismos personajes que le, la serie original, evidentemente con otros actores, pero son los mismos, el Spock, el Capitán Kirk y tal. ¿Lo habéis visto? El nuevo, no, no. Es, ¿Es un mismo... pero... Perdón? Que no he visto ni el nuevo ser... ni el viejo. Por <risa> bueno, el, el viejo, tú está... yo era mi infancia, el Star Trek original, yo crecí con el Star Trek original. Tú, serías todavía una chispa en los ojos de tu madre cuando salió la primera. Bueno, pero cosa más antigua de Cantando a <risa> me Pero esos este... shows ¿Sí? son interesantes. ¿Me, que... ¿Me ¿Me son... ¿Sí? Por ¿Sí? Mí, como, como esto de impresoras 3D o de teletransportación, cosas que son ciencia ficción, pero al menos sí. ahí plantan la, la semilla de, de, de la curiosidad en la gente. Me, me resultó gracioso ver los personajes logrados. Imitando al Spock original, el, el Kirk original y todo esto, y viendo su infancia. Pero luego era muy violento, muy violento. Y luego el segundo también, porque hay un segundo. Y, y por un momento pensé, oh, tengo una serie nueva, pero no, solo son dos. Pero muy, muy, muy, muy agresivo, mucho. Y esto me parece que no eran los valores de, de Star Trek. Me sigue gustando más el, el nuevo gen, el New Generation, el, ¿cómo se llama? El de Picard. Esta es la serie que más me gusta, la interpretación que más me, me mola. Un vale. Vale. vale. Chao. Chao. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Besitos. Chao. Un buen contacto.